A ver, Dios, con gran bendecir, hermanos, en esta hermosa hora. Yo agradecer a Dios por cuando el Señor se va a permitir este día, esta fecha, nuestros hermanos se a agendar para que haya honra al Señor. Quieren bendecir al siervo pastor de esta amada congregación. Dios, quieren bendecir a nuestro hermano siervo de Dios. A los siervos pastores presentes yo veo muchos siervos de Dios que sin duda alguna quizás Kobar eh, Kichokbe no pero los apreciamos pastores que están presente Arebar Dios que nos bendecir al siervo de Dios Pastor Domingo Dios que nos bendecir al siervo de Dios a su amada esposa Arebar Dios que te a nuestro hermano Cristóbal Dios que nos bendecir al siervo de Dios Mano Edgar también al siervo de Dios, Dios que viene bendecir. Mana sierva de Dios, Mana Tomasa, Dios que viene bendecir a su amado esposo. Arebar Señor que viene bendecir en esta maravillosa hora de la mañana. Quiero bendecir también a Producciones Mejía. Arebar Dios que viene bendecir nuestros hermanos y amigos que coquiló en diferentes lugares. Amigo Pascual, Dios te bendiga. Cajón eh, Crioral con la familia. Quizás haré en Estados Unidos y Cobaricoral, Hermano Sebastián, Dios que no bendecir hermano Sebastián Cipriano. Que hasta el pastor, Dios. Yo no sé hace cuándo, haré yo aún perder Pero en siempre que tenemos a un Padre, que nunca nos abandona Quizás nuestro Padre terrenal Físicamente perdemos a un ser querido Pero tenemos a un Padre Que siempre nos tiene de la mano Siempre es el que cuida de nosotros Hermano Sebastián Dios mató A pesar de las cosas A pesar de los pesares Dios ahí está hermano Sebastián Catenan animar a Dios, a ver a Dios, que ver a Dios, a ver a Dios, a ver a Dios, a Dios, Dios, a hay cosas que a veces no entendemos nosotros los seres humanos. Pero a veces el Señor empieza a tocarnos el corazón para decirnos. Tienes que dar gracias porque yo te rescaté. Tienes que dar gracias porque yo soy el que cuido de ti. Por eso con alabanza. Tengo a mi Padre. Es Dios el creador Tengo a mi hermano Es Cristo Jesús Tengo a mi amigo Es el consolador Y ellos tres Me hacen feliz Hermano Sebastián tienes a tu padre que es Dios hermano Diego Juárez quizás los momentos difíciles que hay en este mundo a veces nos cuesta superar nos cuesta aceptar pero una cosa que ni chave hermano van a esforzar todo lo que el Kianjanim no es en vano porque el Señor es el que nos recompensa sobre todo lo que nosotros hacemos. Cantemos con todo el corazón. Si se lo sabe, cante con nosotros en esta mañana. Él es el que cuida de ti. Él es el que te da las puertas para seguir. Era un hombre viciado, pero mi Jesús, él me perdonó. Yo era un perdido, era un hombre viciado, pero mi Jesús, él me perdonó. ¡Vamos, silencio! ¡Tengo a mi padre!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 tengo a mi hermano, es Cristo Jesús de a mi amigo, es el Consolador Y hasta no, los Como aquel leproso que fue limpiado Así mis pecados el me los Como aquel leproso Que fue limpiado Así mis pecados Él me los limpió Tengo a mi padre Dios el creador Tengo a mi hermano Es Cristo Jesús Tengo a mi amigo Es el consolador Y he me hace feliz Tengo a mi Padre, Dios el Creador Tengo a mi hermano, Cristo Jesús Tengo a mi amigo, es el Consolador hermano sebastián Sacudrá pensar en su canal quizás una parte canar que mal braban y otra parte quizás que son la tierra? por los procesos pero que ni el chavez de pie si estás bendecido ahora es porque la gracia de Dios se en una puera que mal. Areshel Pukos, tu cama pnoc. oportunidad, Chabeya, ¿sabes por qué? Porque a testificar que arrearé mucho un Yo no sé si Katkona que haya gloria a Dios, hermano, copresente presente. Con alabanza, Kuig. Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas tú si se la pides Él te la da Hubo momentos donde él quería, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy así? Pero lo que yo no entendía, que estaba atravesando por una tormenta y que esa tormenta ya se estaba terminando. Y que la gracia de Dios es más grande que cualquier tormenta Que el poder de Dios es grande Por eso hoy lo testificamos Que la gloria de Dios es grande ¿Qué tal si, ¿Qué tal si unas tu voz con nosotros y le cantamos al rey? Tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas usted uh, la pides él te la da. No importa que leiones el enemigo te haga sufrir. Si al nombre de mi Cristo está llenado doble, este ha noche, a que huir. Vamos, iglesias! siento las, me siento, maligo, me siento todas. no Hay otro problema, hermano. Tenemos problema. Jesús, ¿cómo que Dios? Porque que Dios, lo que Dios lo que Dios lo que Dios lo que Dios lo que Dios quiere, lo que Dios que Dios quiere, que Dios quiere, Dios Dios no te te ve que gloria, para cuando que gloria. Cuando obra, a glorios ti, que sabe que para pensar que hay gracias, Señor. Zasturiz el resumo que seguir. Sabra creer que está chocas que querer arrojarte unir cada con que a crucir Te cada que a tantas cosas Cuya estorbo, cuya enfermedad Cuya fracaso Pero que ni el chave Atarechina con chave Que ni mucho hambre papá Or, ni mucho hambre papá No sé si católica torra chica hay dios si católica creyó dios. ¿Quién ve la presencia nadie Yo no sé si canave la presencia de dios que presenta Vamos hermana vamos hermano mete compre al lado ay ay a can't even talk to you. I can't even talk to you. I can't even talk Colegas, todos los ya sabía papá. Soy feliz Chita na Sí, la gloria de Dios los siento en mí los siento en mí aleluya señores, Señor Es que el y gloria Tu no presencia, Dios, como ver oral, depende de la van más, depende de la depende de la ve, pero no Dios como ver oral, iglesia amada. La cat que la aplausos al Señor, sigámonos gozando, agradecemos este santo privilegio. So oh, Ayer el Señor yo on podido liberar. Ayer Señor yo on cambiar mi vida y me he podido dar cuenta. Si el océano se ha llenado con agua, las nubes A pesar de que somos pecadores, él nos amó. y me regaló esta gran cantidad de magia. Ya hoja oh, a veces quejan alejar de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. una alabanza, queer levanto mis manos o oh, para agradecer. Que ha sido conmigo, bendito Jesús. Si lo que <tose> cobra, me que me me cantar en el Con la que gloria a Dios. ¿Qué tal si quisiste que hago un momento? Mir su tzuhak shua tzuhak kwa otzanje. Dios sopla ho tzuhak khayuk iglesia. Por eso mientras otzan och, si Dios enje la bomba. Porque todo que ay Dios, te ha te que encuentra tzuhak khayuk. Pero día de ahí, Dios sabrá qué va a hacer. Pero mientras ata coral con vida, lo que gloria, gloria, Dios. Hermano Sebastián, con alabanza, en mi corazón, y vino Jesús. En mi corazón y ya vino Jesús. Ahora que tenemos, iglesia, que tenemos. Tengo la paz, tengo su amor en mi corazón y ya vino Jesús. Tengo su amor. en mi corazón ya vino Jesús. Cuando Jesús mora en un corazón, ese es lo que impulsa a darle gracias al Señor. Cuando Dios trabaja arriba, impulsar a gloria a Dios de impulsar para que arachi callar un giro de si puede levantar tu voz dándole gracias Y a mi nombre, Jesús. Vamos hermano hermana en mi corazón. Tu Anima, y tu madre ya Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios de toda gracia tuya. Sigue adelante, sigue adelante de triunfo en triunfo con tu Señor algo me, me sorprende de este canto me llama mucho la atención donde cuí si tú estás triste y agobiado con tu mirada en el Señor la conubis con un are chacayan dioscha, are mayaku chacayan por careca tuto oh cantemos con todo el corazón iglesia nada usa tus manos con nosotros aplaude al rey ¡Gracias! Gracias. ya que agradecer la invitación a la familia Maltioshque, Chacan Gozar Yonahel amigo Pascual con ustedes el tiempo, muchas gracias